Vamos a pasar por la esquina fatídica de ese, de ese día viene en la noche, 21 de julio. Ah, qué miedo. Ten, a toda mi mano, a mi mano. ¿Ahí que... ¿Ahí qué? Hoy oh, saltejo. ¿no? Hey guys. Lunes 11 de septiembre, es un día bastante helado, hace mucho frío y voy caminando hacia la beca. Sí, ya me dieron de alta, se me acabó la licencia y formo parte más de la fuerza productiva. del país. Veamos qué tan productiva estará. Después de estar 50 días afuera, no creo que sea muy productiva. No me va a costar el día, ¿eh? debo decirlo Pensé que me iba a costar más matarme a estos nuevos ritmos A retomar viejos ritmos Voy a tener que... Oh, me da la espalda, como ya no puedo andar en bicicleta Me viene caminando y me da la espalda Voy a tener que planificarme muy bien para retomar Y salir aireoso de esto Los que están del principio de este vlog Saben lo mucho que me cuesta Agarrar una rutina Y esta vez no será la excepción Bueno, después de 50 días de estar con licencia, impedido de hacer ciertas cosas como el blog, como escribir, como. Escucha, oh, es súper bueno ya recuperar un poco de movimiento un poco de autonomía. Que esa es la palabra, un poco de autonomía. La verdad es que en la... la dos o tres primeras semanas estaba volviendo loco, no poder hacer cosas, no poder moverme. Pero al transcurrir la tercera semana me rendía mi situación y me sirvió caleta el descanso, me sirvió caleta no tener que llegar a cierta hora en cierto lugar tener que terminar algo las entregas, el blog incluso fue agradable como abandonarme a la espera me hizo descansar caleta en mi búsqueda de leer cosas, de escuchar cosas y vencer el aburrimiento de la licencia me encontré con un podcast que se llama Not To Yourself y tenían como un desafío de aburrimiento esta niña, que no recuerdo su nombre no sé cómo pronunciarlo tampoco Escribió un libro que se llama Aburrido y Brillante y la premisa es que cuando encuentras estos momentos de aburrimiento tu creatividad se potencia bastante y creo que eso fue lo que encontré en las últimas semanas una saludable dosis de aburrimiento Quién es eso? Bueno, venga Bueno, y como es hora de volver, ya a Sansvik. O sea, yo. No, Sansvik no se fue. Yo. Tío, tío, tío. O sea, yo vuelvo. Trañamos Sauce. Ay, Daniel, muchacha. Ay, yo no me <risa> Así es, estamos en la previa de Sunset, este que los pueden ver en worldwideradio.fm, eh, están los podcasts, está el video, eh, hermoso. Y eh, no están viendo el croma, pero es eh, muy loquillo.